Buenas noches señor Johan Guerrero Ramírez eh, estamos presentes aquí para hacer una entrevista laboral para ocupar el puesto de gerente de recursos humanos de este prestigioso colegio ¿Está conforme? ¿Qué tal? Buenas noches, sí, conforme Perfecto, comenzaremos con la primera pregunta Explíquenos brevemente acerca de sus logros personales, profesionales y su experiencia laboral. Bueno, eh, en cuanto a logros personales, me encuentro satisfecho con los saberes obtenidos en mi carrera y pienso continuar capacitándome para consolidarme profesionalmente. En cuanto a los logros profesionales, he tenido una gran experiencia en el Departamento de Recursos Humanos de la institución educativa San Juan Bautista por tres años como especialista y cuatro años como jefe de recursos humanos. Eh, como experiencia laboral, organice procesos de capacitación, motivación laboral al personal docente, personal administrativo y a los colaboradores de servicios generales. Bien, Johan. En el caso de que fueras gerente de recursos humanos, ¿qué reto consiguieras? ¿Qué sería tu mayor logro obtenido? Bueno, yo considero eh, en concientizar a los trabajadores sobre las oportunidades de capacitación para su desarrollo profesional y sobre todo la mejora laboral. También y una manera es integrándolos en un programa de evaluación para fortalecer eh, sus competencias, para poder concretar los objetivos institucionales propuestos. ¿no? Bien, Johan. ¿Por qué consideras que deberíamos optar por tus servicios profesionales por encima de los demás candidatos? Eh, bueno, yo creo que al, al igual que los demás candidatos, cumplo con los requisitos solicitados, ¿no? Y considero que esta es una gran oportunidad para obtener eh, este puesto de gerente y así poder demostrar toda mi experiencia profesional y personal. Y Johan. ¿Conoces sobre el rubro de la empresa o sabes algo de nuestra empresa? Claro, eh, antes de encontrar el anuncio, haciendo una búsqueda, yo hice un pequeño rastreo de, de lo que es el rubro y la empresa en general. ¿no? Eh, bueno, me gustó mucho la presencia que tienen en el mercado peruano eh, y el rubro que ustedes manejan es está muy alineado a las últimas experiencias laborales que yo, con las que yo cuento. ¿Cuáles son tus aspiraciones, Johan? Eh, bueno, yo busco lograr posicionarme dentro de una organización que cuente con valores sólidos y poder establecerme como gerente de recursos humanos, así poder desarrollar todas mis capacidades profesionales y personales. ¿Y cuál sería tu principal fortaleza? Cuéntanos. Yo considero una de mis principales fortalezas eh, la empatía y la comunicación, eh, debido a que esto me ha llevado a conseguir excelentes resultados con las personas a cargo que he tenido en, en mis anteriores experiencias laborales. Bien, en base a tus habilidades y conocimientos, ¿cuál crees que sería tu principal aporte a nuestra empresa? Eh, bueno, dentro de mis habilidades, yo considero que el trabajo en equipo Sería el principal aporte que yo promovería dentro de, de la empresa y dentro de las personas o de mi equipo de trabajo asignado, ¿no? Perfecto. ¿Cómo te ves en cinco años, Johan? Bueno, eh, en cinco años yo me veo posicionado dentro de una organización sólida y contar con, con nuevas experiencias, nuevos retos, ¿no? Así que, así como también tener mucha firmeza y liderazgo dentro de, del puesto laboral a, al cual estoy eh, postulando, ¿no? Bien, Johan, muchas gracias por tu presencia y nos estaremos comunicando prontamente. Ok, gracias a ustedes por la oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, Johan.